Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. La Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a la oración de las completas para hoy jueves vocacional, jueves 13 de mayo, día en que la Iglesia Católica celebra la Feria Litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. Dios mío, ven en mi auxilio.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 Salmo 15. Cristo y sus miembros esperan la resurrección. Dios resucitó a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte. Antífona. Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente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 de San Matías Apóstol El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así los he amado yo Permanezcan en mi amor Si guardan mis mandamientos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 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor En un momento de silencio, meditemos en la palabra escuchada. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos